Disfrutando el talento de Willy, aquí estamos todos, pero aparte de él, eh, tenemos un Randy César por ahí que, que yo pienso que va, va a ser alguien que, que va a contribuir bastante con su ofensiva a pesar de que está debutando en, en la liga este año, su primer año en la liga. Eh, y luego están los cinco importados de nosotros. Eh, Jonathan Davis, que, que, que jugó en Grande Liga este año eh, por primera vez. Trae muchísimo a la mesa. Está Jack Mayfield, está eh, eh, eh, Nate Worth, eh, y también... Eh, eh, tenemos a, a Grayson Griner eh, también que nos ha ayudado bastante con Pechando, otro que debutó en Gran Liga. Así que hay un talento joven combinado junto con ese importado. Y de los nativos de nosotros, eh, Luis Liberato, que todavía no ha visto acción por, por eh, el tema de que tenemos a los importados ocupando los jardines. Pero es alguien que también nos emociona de tenerlo en el roster y sabemos que en cualquier momento él va a tener su oportunidad.